Hola, ¿qué tal queridos amigos? Feliz lunes para todos, este inicio de semana, esta nueva semana que el Señor nos regala, llena de bendiciones, llena de gracias, el Señor pone en nuestras manos tantas nuevas oportunidades, nuevamente cerca de Dios, mis queridos hermanos, para caminar hacia el Señor, para que estos días que el Señor nos regala, nos acerquemos más, más a Dios, mis, mis queridos hermanos. Bueno, pues vamos a pasar esta semana dando gracias a Dios Hay muchos motivos Usted y yo los tenemos También hay razones para orar Razones para encomendarle el Señor Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Y siempre por los siglos de los siglos Amén pues Vamos a meditar el Evangelio de San Juan Capítulo 8, versículo 1 al 11 Jesús se dirigió al Monte de los Olivos Por la mañana temprano por otra vez al templo y todo el pueblo se reunió junto a él. Él se sentó y se puso a enseñarles. Entonces los escribas y los fariseos le llevaron una mujer que habían sorprendido cometiendo adulterio. La colocaron en medio y le dijeron a Jesús. Maestro, a esta mujer la sorprendimos en el justo momento de cometer adulterio. La ley nos mandó, que nos dio Moisés, manda que estas personas hay que darles muerte a ¿Tú qué dices? Esto lo decían para ponerlo en dificultades y tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y empezó a escribir con el dedo en el suelo. Como ellos seguían insistiendo con la pregunta, él se levantó y les dijo, el que no tenga pecado, que tire la primera piedra". Y se volvió a inclinar y siguió escribiendo en el suelo. Ellos al oír esto, se fueron retirando uno por uno. Comenzando por los más viejos, quedó solo Jesús con la mujer que seguía allí delante. Entonces se incorporó y le preguntó a la mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te condenó? Ella respondió, nadie, señor. Entonces Jesús le dijo, pues yo tampoco te pongo, vete y de ahora en adelante no peques más. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En esta escena, que, donde quieren poner a prueba a Jesús, el texto da un detalle que me parece muy interesante. Dice, Maestro, la hemos sorprendido en el justo momento de cometer adulterio. Estos vergajos estaban pues fisgoneando para poderla coger en pleno adulterio. Eh, nos puede pasar como esos judíos, como esos fariseos, que en vez de andar buscando el bien, andamos buscando el mal. ¡Ay, tan caritativo! Pero a veces no es tan caritativo. ¿Qué interés tengo? ¿Cuál es mi intención? ¿Cuál es mi verdadera intención? Lo que Jesús diga aquí, cualquier cosa que diga, puede ser usado en su contra. Andan buscando la, el motivo público para tener de qué acusarlo. Ellos ya han tomado la decisión de que lo van a matar. Lo leíamos la semana pasada en el capítulo 5. Tomaron la decisión de matar a Jesús. Necesitan los argumentos, las pruebas. Y cogieron a esta pobre mujer de conejillo de indios, de florero llorente, para tener de qué acusar a Jesús. Pero el Señor en su infinita misericordia termina confrontándolos. Ante la insistencia, Jesús dice que tire la primera piedra el que esté sin pecado. ¿Quién está sin pecado? al final terminan llenos y se queda Jesús y esta mujer yo tampoco te condeno vete y no peques más en la inmensa en la infinita misericordia de Dios aquellos que iban con ganas de acusar terminaron siendo juzgados aquellos que señalaban terminaron siendo señalados y confrontados por el Señor vete y no peques más Hoy también Jesús nos dice eso, vete y no peques más. No sea que te suceda algo peor, le dijo Jesús al paralítico en la piscina. Señor, dame la gracia de responder a tu amor. Amén. Que Dios me los bendiga, mis queridos hermanos. Feliz lunes, feliz inicio de semana.